El, el ensimismamiento y el convencimiento de que él es elegido de Dios y que él te dio la oportunidad y que si no da, votas por él te jodés, es terrible. Ponela, ponela la nota. Dale. Si no se baja y el más gana Volumen. en primera vuelta, eh, Volumen. ¿usted no se va a sentir culpable? No, no me voy a sentir culpable porque yo lo que he hecho es darle la oportunidad al país de que vuelva Evo Morales, eh, que no vuelva Evo Morales, y si vuelve Evo Morales, pues obviamente es la voluntad. Para para pará, nos vamos a volver. Yo lo que he hecho es darle la oportunidad al país de que no vuelva, porque el lapso de que vuelva o que no vuelva me quedo con el que no vuelva. Mierda, es un ensimismamiento. Yo le di al país la oportunidad, yo... ¿El país tiene que reconocer en Diosito? Puta madre, ponelo al comienzo. Me parece, me parece un acto de pedante. Bueno, pero ese es él. Dale. Si no se baja y el más gana en primera vuelta, eh, ¿usted no se va a sentir culpable? No, no me voy a sentir culpable porque yo lo que he hecho es darle la oportunidad al país de que vuelva Evo Morales, eh, que no vuelva Evo Morales, y si vuelve Evo Morales, pues obviamente es la voluntad del pueblo y hay que respetarla. Nosotros estamos yendo como cumplimiento de esa lucha que iniciamos y que queremos terminar. ¿Usted se iría del país? No. La lucha que iniciaron fue por los 21 días, no fue con. Cuando... ¡No voy a ser candidato por nada del mundo! Y terminó siendo candidato. ¿Ah? Este, no nos confundamos. No nos confundamos. Los 21 días no tienen nada que ver con el resto. Que los use los 21 días para decirte, vos, vos tenés que agradecerme que yo te di la oportunidad de que no vuelva. Y uno tiene que mirar y decir, aquí hay una, un, un mal enfoque. El problema, el problema es que, como dicen que no hace caso, y que dice lo que a él le da la gana, le pela mucho, comunica pésimamente mal. Este... Si él es candidato, es porque él quiso serlo. La gente no salió a la calle a pedirle que él sea candidato. Él es candidato y corre con, con su riesgo. Que no lo conozcan otro lado, como dice este, o lo más grave, ¿sabes qué? No es que no lo conocen, es que no lo quieren. Está claro. No es que no lo conozcan. Luis Fernando Camacho es conocido en el mundo. El problema es que no lo quieren. El problema es que tres de cada diez bolivianos, eh, perdón, tres de cada diez cruceños votan por él. Su problema es ese, que pese a que el país, la comunidad internacional que no le gusta a Evo Morales, le debe la vida a él, en su lógica, la gente no lo elegiría. Porque este es un fenómeno ya sociológico y sociopolítico. No, transmite bien, no es confiable, o alguna cosa que hacen que, pese a todo, todo el mundo reconoce su rol, pero la gente no vota por él. Eh, hay alguna, alguna razón que no han sido capaces de explicarla pero aún así, si a mí me preguntas si debe bajarse, yo te digo que no. Yo no estoy de acuerdo que se baje. Sigamos escuchándolo. De esa lucha que iniciamos y que queremos terminar. ¿Usted se iría del país? No, para nada. Yo me voy a quedar acá. ¿Se quedaría acá? Sí, claro que sí. ¿Tiene temor si es que vuelve el más? No, para nada. Ya lo sacamos una vez. No creo que sea un problema volverlo a sacar. Por eso le digo, hemos estado en una lucha valiente durante 21. Para, para. para. Esto es un infantilismo. ¿Sabes por qué? No logra más. Porque este es un infantilismo estúpido. Ya lo sacamos una vez. No creo que sin ningún problema volverlo a sacar. ¿Él cree que la gente va a volver a salir a la calle 21 días porque a él se le ocurre? Viejo, los astros, las estrellas, el sol, la luna, Camacho, el fraude, la OEA, todo se reunió en un solo día. Perdón, estoy tomando el té con bueno, no importa. Este, todo se juntó en un solo día. Estas cosas no se te dan todos los días yo. Ey, un poquito, un poquito de. de no, no te hagas más daño. Ya lo sacamos una vez, no creo que sea problema volverlo a sacar. Piquito. Este señor puede ser candidato. ¡Ojo! Tienen derecho a seguir siendo candidato y nadie tiene el derecho a decirle bájate. ¿Por qué? Porque es la democracia. ¿Por qué es la democracia? aún con las torpezas que dice, yo haciendo abstracción de si me gusta o no, lo hubiera dicho, y los que me conocen saben que lo hubiera dicho por Tuto Quiroga, lo hubiera dicho por Carlos Mesa, lo hubiera dicho por, por Evo Morales, ¿por qué no lo voy a decir por él? Estas torpezas son eh, lamentables, lamentables. ¿Cómo alguien que es democrático o que es demócrata puede decir ya lo sacamos una vez y no creo que sea problema volver a sacarlo. Se lo sacó, se lo empujó porque hizo fraude, porque le guste o no le guste a la gente. La OEA al día siguiente del fraude dijo, hemos notado irregularidades y no sé cuántos días después las confirmó las irregularidades. Y ya hizo un informe grande. Y ya la gente estaba encorajinada. Pero estas cosas no se repiten todos los días. Es un infantilismo y un ensimismamiento terrible, terrible. Este. Hoy día, con la primera parte, con la primera parte, que ahorita que volvamos, vamos a seguir. Hoy día con la primera parte, ya todo el mundo está escribiendo. Y yo les digo, ¿saben qué está escribiendo? ¡Ahí está pues el acuerdo! El acuerdo entre el más Walter Chávez y, puta Dios, Walter Chávez, jamás, yo lo conozco Walter Chávez, jamás le diría, hey, tu salida es arreglarte con Evo Morales. Y yo personalmente, más allá de cualquier cosa, no creo que, no creo que, que Luis Fernando Camacho esté intentando un acercamiento, un arreglo con Evo Morales. Y no es una persona. Son 200 o 300 personas que me escriben me dicen lo mismo. Tenías razón, es un traidor, no creo que esté traicionando a nadie. Habla burrera, habla. Es infantil, es. Pero no creo que esté traicionando. Eso sí, no es estable mentalmente para dirigir un país, está claro. Pero ahorita cuando volvamos lo vamos, lo vamos a mirar más porque este es el video que está rondando por todo el país y seguramente es ¿cómo se llama? trending top trending top está en todos lados consecuentemente es obligación de un periodista que hace análisis eh, hablarlo aunque no les guste pero con esto de hoy para mí este, lo sacamos, a mí me parece más duro y más jodido y poco democrático decir ya lo sacamos una vez y no creo que sea problema volverlo a sacar. Eso es peor de que no no, no, no me siento mal, yo les di la oportunidad, si no la tomaron la oportunidad se las di yo, este, debieron hacerme procesiones, no sé, no alguna cosa de esa pero me parece a mí, me parece a mí que este... Eh, ya lo sacamos una vez y no creo que sea vol problema volverlo a sacar, es un desconocimiento absoluto de la realidad política, absoluto. No tiene idea de lo que pasó el, en 21 días, entre octubre y noviembre del año pasado. No tiene idea. Él fue el encumbrado para esto y no tiene la más puta idea de lo que pasó. Solamente eso para decir semejante barrabasada. Ya lo sacamos una vez y no creo que sea problema volverlo a sacar. Eso no es democrático.